Una húmeda tarde de domingo en el verano de 1969, junto a una pila de revistas en el frágil equilibrio sobre un pupitre de biblioteca, me poso como una mosca cansada. Sobre este párrafo de Fier Schneider, uno de los cuentos de Jean-Paul Riopelle, tiene como protagonista un bibliotecario municipal cuya pobreza le impedía adquirir nuevos libros. Para completar su biblioteca, comenzó a escribir los libros él mismo tomando como base los títulos de aquellos que merecían acogida favorable en una revista culta. William Achegas: la ficción y los personajes de la vida.